mejor de mi vida. Cuando, cuando ya no me había dicho como usted era el nuevo logro de los dinosaurios, se adentró cosmite no No estoy jodiendo, en serio. mira Y me dio este logro En serio. Estoy sorprendido. Ay, perdón. Estoy sorprendido porque nunca jamás había creído. ¿Han jugado con el creador de un juego? Uh. No sé, no sé, no sé. No, sé. no sé. Ya, tú mucho de grave, imposible, pero... Estoy tan emocionado ¿no? por jugar con el creador de un juego. ¿No? que me dieron este logro que se llama Meet de creador de no, lo tenía, ¿no? ¿Qué hubo eso? Ah, salió el de la mano El nuevo que salió del arma, no voy a seguir Ay, este mismo, este mismo trataba de flores ¡Ay, no, estoy huyado! Ah, no, no Mira esto. Uf, son dinosaurios. Pero hablando en serio, el creador, y no estoy jodiendo, el crea. No, güey. No, güey. Les juro que esto no es clickbait. No soy un puto clickbaitero del pigo. Les juro que no, esto no es clickbait. Es 100% real. No, wey, Se el la de de estudiando con un Adiós.